Ahora mismo quiero agradecerle la gentileza que tiene de poder compartir unos minutos con nosotros el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, el ingeniero Armin Dorgaten, quien en este momento se encuentra en Santa Cruz y por ese motivo vamos a establecer un contacto a través del Zoom. Bienvenido, ingeniero Dorgaten. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Va a ser un placer realmente poder compartir con ustedes algunos datos respecto de las actividades de yacimientos. En principio, bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación. No, muchas gracias a vos gringo por, por la invitación y por este espacio en la entrevista. Perfecto, eh, tengo una imagen, eh, no sé si eh, Ingeniero Drogaten, usted tiene retorno, va a poder ver esta imagen, yo la verdad es que no, no conozco mucho de este tema del Zoom y esta tecnología y tal, eh, lo estamos poniendo en este momento en, en pantalla, es una, una caricatura que no sé si salió hoy en el periódico El Deber en la, en la versión impresa, ¿sí? en papel, pero yo la recogí de la versión digital, no sé si usted la está viendo en este momento Ingeniero Drogaten. La veo, la veo. ¿Cuál es su primera lectura? Bueno, evidentemente, eh, no solo como estatal, si lo llevamos solamente a la urea, ¿no? que es lo que se está mencionando ahí, eh, durante este tiempo que ha estado en operación la planta de urea, que estuvimos un, entre un 75, llegamos hasta un 81, 82% de eficiencia en la, en la operación de la planta de urea, logramos... 160 millones de dólares, este, hasta ahora, ¿no? hasta, hasta, hasta el mes de, de junio. Logramos 160 millones en medio año, a una eficiencia del 81%. Con esto logramos pagar ya materia prima, logramos pagar sueldos, logramos pagar todo, no e incluso tener eh, un, un beneficio para, para, para YPFB. No olvidemos que nuestros costos operativos aproximadamente están alrededor de los 40, 50 millones de dólares por año. Por lo que si estamos hablando que ya hemos generado 160, estamos hablando que hemos, eh, no es una empresa para nada la, el, el proyecto dura deficitario Es importante también mencionar que durante estos meses, en realidad los primeros cuatro meses, cuando los primeros cuatro meses habíamos generado 100 millones de dólares, ya habíamos generado más que años enteros no o sea y era un récord porque en cuatro meses habíamos generado más que en cualquier otra gestión que la planta de Urea había, había trabajado ¿no? entonces evidentemente no es para nada deficitario es un, una caricatura muy mal muy mal hecha como muchos de los ataques que estamos recibiendo últimamente no eh, ayer salía otra noticia terriblemente falsa sobre que la cerveza artesanal generaba más eh, impuestos que los hidrocarburos, es, es algo absurdo, o sea, no, ni siquiera es algo, o sea, es absurdo. Pero son, son ataques constantes que hay, que bueno, hay que tomarlo como, como, como de lo que viene, ¿no? Eh, sin embargo, es claro que la planta de urea no es para nada deficitaria, hoy estamos en un paro programado, durante este paro programado hemos lanzado dos importantes eh, mensajes, el primero fue... Eh, Siete profesionales bolivianos fueron ascendidos a puestos de jefes y estamos mostrando no solamente que la planta no es deficitaria, sino que estamos, algo que nos comprometimos hace un tiempo atrás, eh, capacitando personal boliviano, que el, el personal boliviano sea el que se vaya haciendo cargo y que la próxima planta, la segunda planta de urea que la tenemos planificado para hacerlo durante la gestión de nuestro presidente Luis Arce, pueda ser con personal boliviano que sea personal boliviano, el que se encargue, el que pueda estar a cargo de esa segunda plantadura desde el inicio. Y eso estamos trabajando. Siete profesionales bolivianos durante este paro de planta fueron ascendidos. Y este paro de planta, además, nos trajo otra segunda buena noticia que estamos generando, que es lanzamos el programa Explorando Nuevos Talentos, que este programa Explorando Nuevos Talentos son alrededor de 12 nuevos profesionales, jóvenes profesionales recién graduados, que van a tener la capacidad de poder entrar a trabajar a la planta de urea y evidentemente los que tengan un buen rendimiento ser contratados no entonces eh, estamos trabajando en nuestra planta de urea para que cada vez tengamos más bolivianos a cargo más bolivianos capacitándose dentro de la planta de urea y evidentemente con resultados económicos positivos no 160 millones hemos generado este año los costos operativos estamos hablando de alrededor de 40 50 millones de dólares estamos hablando de que de que eh, es una planta totalmente rentable y no es no es para nada deficitaria como nos muestra el, el la caricatura Correcto. Ingeniero Dorgaten, yo quisiera pedirle, por favor, que usted refresque un poquito a la ciudadanía, nuestros televidentes y nuestras televidentes. ¿Cuándo es que se instala la planta? ¿Cuándo empieza a operar? ¿Y cuál fue un poquito el récord histórico? ¿Cuál fue el peor momento que tuvo la planta? Vamos a recordar seguramente hace dos años aproximadamente, cuando prácticamente estaba a punto de cerrar y ahí sí que posiblemente se hubiera convertido en una suerte de elefante blanco. ¿Podría usted reseñar un poco cómo fue este, este tránsito de los últimos años desde que se instala la planta de Uruguay? allá en, el, en Bulo Bulo? En 2017 iniciamos con la planta de uria que creo yo que es un icono eh, importantísimo de la industrialización de los hidrocarburos algo que eh, nuestro expresidente Evo Morales eh, pregonó y que se logra poner esta cereza sobre la torta con la planta de uria la planta de uria va produciendo, evidentemente va agarrando un punto, estamos hablando de una industria petroquímica bastante compleja, y la planta va, va trabajando a diferentes eficiencias, a diferentes caudales, la planta va generando. Y llega el año 19, tenemos el, el golpe de estado, y como era un ícono de la industrialización, era un ícono de, de lo, a donde se debía apuntar con la industria de los hidrocarburos, la paran, ¿no? o sea, directamente la planta de urea se para, eh, se la trata de, de, de, de, vamos a llamarle entre comillas, encender en marcha la, la planta, y lo hacen de una forma que no era la correcta, dañando muchísimos equipos. La planta queda durante más de un año parada, o sea, no, no es de que, de que queda produciendo algo, de que queda en funcionamiento, no, queda totalmente parada, o sea, después de dos años de su inauguración, estamos hablando que la planta queda totalmente parada. Y justamente el, el, el, el, el reto que tuvimos durante esta administración, durante el año 2020 eh, 20, que comenzó la última parte, del año 2020 y durante el año 2021, fue poder reactivar la planta, pero el ejemplo que yo siempre doy es como un auto. Si el auto lo dejamos al intemperie parado en un garaje, evidentemente vamos a tener que hacer muchísimos cambios en ese auto para que el auto pueda volver a andar. Es lo mismo que pasó con la planta, o sea, dejaron una planta química de un billón de dólares, botada sin funcionamiento, entonces se tuvo que cambiar varias cosas para poder andar, ¿no? entonces en lo que se cambia seguramente habrá que cambiar neumáticos en el auto, ¿no? neumáticos, pintarlo, ponerle aceite, ponerle gasolina, las cosas básicas para que el auto pueda volver a andar, en la planta de Uri hicimos lo mismo, hicimos todos los cambios necesarios de los equipos dañados para su operación y la pusimos en marcha, comenzando con eficiencias el 68, 69, 70% durante el año 2021, y logramos ir mejorando hasta una eficiencia del 81, 82%, que fue a la cual hace una semana, una semana y media cerramos, eh, eh, hicimos este paro programado, donde ya pudimos documentar todos los daños que había tenido la planta de Uria, y con todos estos daños ya poder hacer una hoja de ruta para que a finales de, no, perdón, a mediados de, de agosto pueda volver a producir nuestra planta de urea, pero ya a una eficiencia mucho mayor, ¿no? Del, del 95-100%. ¿no? Entonces ya pudimos ver todos los daños que tuvo la planta y ahora los vamos a, vamos a poner la planta otra vez en producción al 100%. Eh, ingeniero ingeniero Dorgaten, a propósito, eh, ¿a cuánto ascienden esos daños? ¿Se ha podido cuantificar? ¿Y, y en qué medida esos, esos eh, daños eh, de alguna manera pudieron haber puesto en vilo incluso el, el, el futuro funcionamiento de esta planta? Claro, yo creo que un tiempo más parada y la planta probablemente hubiera, hubiera, hubiera pasado a ser chatarra, ¿no? Eh, o algunos equipos por lo menos hubiera tenido que reactivar, o sea, habría que habérselos cambiado completamente. El, el daño económico, más o menos la reactivación de la planta, si, si mal no recuerdo, eh, estaba por los 30 a 40 millones de dólares que costó, o sea, poder cambiar varios de los equipos para, para poder comenzar a producir, eh, y evidentemente hay un, hay un daño de un año y medio más o menos comercial, que ese año y medio comercial, si lo equiparamos un poco al, al, al año que estamos teniendo ahora, que será unos 340, 350 millones de dólares, un año y medio sin haber producido la planta, estamos hablando de unos eh, 400, 500 millones de dólares que tendríamos como daño tanto comercial como de reactivación de la planta, como, como tal, no, como las operaciones que hemos tenido que realizar. Correcto. En términos de producción, eh, estamos conversando, les recuerdo a nuestros televidentes, con Armin Dorgaten, que es el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos. Eh, con relación al tema de producción, eh, usted decía, eh, ingeniero, que hubo un momento en el que prácticamente se paralizó la planta, cero producción, ¿no es cierto?, no salía un solo grano de, de uria de allá, eh, Ahora mismo, ¿cómo está la situación? ¿En qué porcentaje está trabajando la planta? ¿Y qué se espera que suceda después de agosto, cuando ya esté, nos imaginamos, en su pleno potencial? Eh, en términos porcentuales, ¿a, ¿a cuánto está trabajando hoy y cuánto se espera que lo haga, digamos, de aquí hasta fin de año? La capacidad instalada a un 100% de la planta de Urea son 2.100 toneladas por día. ¿no? Entonces, actualmente, bueno, cuando, cuando hasta el paro programado que realizamos en el mes de... En el mes de hasta el 30 de junio, vamos a llamar, estábamos a un 81% de, de eficiencia. ¿no? Entonces Estamos hablando de unas 1,900 toneladas por día, aproximadamente, que estábamos produciendo. Posteriormente, al paro, donde vamos a, hacer, donde vamos a abrir muchos de los equipos que tenemos allá, que son realmente equipos de, de, de alta gama, de primer nivel, se van a hacer los mantenimientos correspondientes, vamos a hacer un cambio en los catalizadores, y de esta manera estamos pensando que vamos a llegar al 100%, ¿no? o sea, a producir las 2.100 toneladas por día que se tienen instaladas. Y para el año 2023, o sea, ya desde ahora, pero para el año 2023, estamos pensando eh, modificar un par de, de equipos, un par de, de ajustes dentro de lo que es el sistema de producción, dentro de lo que es el proceso de producción, para tratar de llevar la planta a un 110%, ¿no? Entonces, poder... Llegar, llegar a producir unas 2.300 toneladas, o sea, tenemos algunos equipos que nos van a permitir, entonces con algún, algunos ajustes, si bien la planta fue construida para 2.100, el objetivo es poder desde el 2023 comenzar a trabajar en llevarla a la planta a que pueda producir entre 2.300 y 2.400 toneladas por día. Correcto. ¿Cuánta gente trabaja en la planta de Uria? Y de esa gente que trabaja en la planta, ¿cuántos son extranjeros? Actualmente, el, tenemos el, el jefe de la, de la planta, o sea, el, el encargado de la planta, que es extranjero, que es hindú. Eh, como bien mencionaba, hemos ido reduciendo los, los puestos, cada vez tenemos más bolivianos trabajando. Evidentemente, es algo que lo, que lo explicamos bastante el año pasado, ¿no? Eh, estamos hablando de una planta petroquímica nueva, o sea, en Bolivia nunca se había hecho petroquímica, nunca se había industrializado un recurso natural, entonces eh, se necesita traer, estoy seguro que estamos hablando de la televisión, por ejemplo, que cuando comenzó la televisión se la, se la ha debió traer de algún país, ¿no? entonces las primeras cámaras, los primeros sets de televisión se, se tuvieron que traer de algún otro país, incluso este, vemos, vemos programas de televisión que, que son prácticamente eh, importados, vamos a decir, de otros países, programas que ya vienen de otros países y los ponen en Bolivia, y que vienen con, con todo el personal extranjero para la implementación. Entonces, de igual manera, una planta petroquímica con, mucho más, con mucha más razón. no Entonces, se requiere que personas que tengan la, la experiencia de manejo en otras plantas puedan venir a Bolivia y puedan operarla. Pero con el compromiso que hemos, que hemos mantenido, no eh, el tema de eh, que la capacitación a los jóvenes bolivianos, al personal que se ha ido capacitando durante la construcción de la planta, puedan ir tomando de a poco estos cargos de liderazgo y puedan ir haciéndose cargo de la, de la planta de Uria. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que hemos mostrado en el acto de, de, de, del, del paro programado de la planta. ¿no? Siete nuevos profesionales bolivianos que están en, entrando a cargos de jefatura dentro de nuestra planta de Uria. Estamos sí, sí. hablando de alrededor de 100 personas, y extranjeros, no tengo el número exacto, pero deben estar hablando de unos 4 o 5 máximos, un 5% de, de extranjeros en la planta de Uribe. Correcto, eh, una, un, un buen ejemplo ese de la televisión, recuerdo cuando cuando chico acá eh, fue justamente tecnología japonesa la que llegó, las cámaras, los equipos, etcétera, incluso la gente que preparaba, que capacitaba, como se dice generalmente, a los técnicos que iban a operar todos estos equipos también eran japoneses, así que eh, está claro, no es cierto, nadie ha, ha iniciado un negocio, por lo menos no en estos lados del mundo, un negocio dueño del know-how, dueño de la tecnología, eso está absolutamente claro. Eh, ingeniero, le voy a pedir por favor, tengo hacer un breve corte. Le voy a pedir, por favor, que nos permita eh, una breve pausa y enseguida podamos continuar hablando de otros temas. Por ejemplo, ¿dónde se va la urea? Usted está hablando de aproximadamente 1.900 eh, toneladas diarias que se estaría produciendo aproximadamente. ¿Dónde se va esto? ¿Cuál es el mercado y cuál es la potencialidad? Incluso se habla, el otro día nos lo comentaba Jorge Richter, la posibilidad de hacer una nueva planta, una segunda planta ya casi pensando en el mercado de exportación. Y, y un elemento más que quisiera consultarle, Ingeniero Dorgat, en si me, si me acepta, es eh, ese vínculo que se está estableciendo para transferencia de tecnología entre yacimientos eh, de petrolíferos fiscales bolivianos y YLB, yacimientos de litio boliviano. ¿Podemos charlarlo después de una pausa? Claro que sí, con gusto. Muchísimas gracias, le agradezco. Estamos con el ingeniero Armin Dorgaten, presidente ejecutivo de yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida, tras ella, continuamos con esta conversación. Por precio, tecnología renovada. Internet, banda ancha, wifi ilimitado de Cotel. Contrata nuestro servicio. Llámanos al 816 1000 o al 816-1216. Cotel, la cooperativa de los paseños. Esta empresa está regulada y fiscalizada por la ATT. Para que estés comunicado donde las señales no llegan, llegó, sube mensajes. Manda mensajes sin límite a solo 100 bolivianos al mes. Conéctate al satélite Tupac-Catari, 100% de cobertura en toda Bolivia. Llámanos y tendrás comunicación en unos días donde tú quieras. Agencia Boliviana Espacial. Esta empresa está regulada y fiscalizada por ATT Continúas viendo Avia Yala, televisión Un continente de culturas Bien, estamos de vuelta, 7.52. Retomamos el contacto con el ingeniero Armin Dorgaten, él se encuentra en Santa Cruz, él es el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, hablando de la planta de Uria, esta, esta, esta planta que ha estado un poco, no no un poco, mucho, y generalmente en el ojo de la tormenta. Está claro, este es, tiene una intencionalidad política, recordarán ustedes esta, la, la decisión de llevar adelante la construcción de esta planta, tiene que ver con el proceso de industrialización, es, si no el primero, uno de los primeros pasos que da precisamente el Estado boliviano para avanzar hacia la industrialización de los recursos. Esos viejos recursos que antiguamente se iban pues al exterior, ¿no es cierto? Incluso los líquidos, eh, Ingeniero en usted seguramente recordará aquella época en la que hasta los líquidos les mandábamos como de regalito y nos vendían luego la gasolina, o sea, nuestros propios líquidos que les regalábamos nos los devolvían como gasolina y pagando precios de mercado internacional. Realmente era el negocio más absurdo que hacía el Estado boliviano, aquellas veces República Boliviana, durante toda esa etapa en la que, lamentablemente, nuestros recursos se despilfarraban. Hoy estamos en otro momento. Obviamente, el pueblo, se dice, es el dueño, es el titular de los recursos. Hay una participación importante del sector privado petrolero internacional que tiene su participación y seguramente interesantes ganancias. Pero hoy, obviamente, la fórmula hace que los beneficios mayores se queden con nosotros. Y parte de esos beneficios es justamente la industrialización. Recordarle, Ingeniero Dorgaten, seguramente usted, era, usted es muy joven, muy, muy, muy, muy pequeño aquellas veces. Recuerdo las donaciones del gobierno Japonés Nos donaban uria. Y nosotros tenemos que extender la mano como limosneros para que nos regalen un poco de uria. Y voy a dar paso justamente a la pregunta que quería hacerle. ¿Dónde se va esta uria? ¿Abastece el mercado nacional? ¿En qué porcentaje? Estamos hablando que más o menos la planta de uria tiene un 10%, 15% que va a ir hasta hacia lo que es el a cubrir el mercado interno. con ese porcentaje cubrimos totalmente el, el, el, el mercado interno y el resto de la producción va para, para exportación. ¿Cuáles son los principales destinos? Eh, Brasil, primordialmente, estamos hablando que eh, solamente el, la parte de Mato Grosso podría consumir eh, hasta mm. 10 plantas de urea del tamaño de la planta que tenemos, lo cual es, eh, es un potencial muy grande para poder, justamente lo que mencionaba eh, nuestro vocero presidencial Jorge Richter, eh, poder tener más plantas de URIA. Um, otro, otro país que vino con bastante interés en la compra de URIA fue, fue Perú, el gobierno peruano, como tal, o sea, no, no, o sea, aparte de privados de Perú, vino el gobierno peruano también para poder eh, adquirir el producto. Eh, también vendemos el producto a Paraguay, vendemos el producto hasta Uruguay, vendemos el producto a Argentina. O sea, existe, existe una gran cantidad de clientes que quieren comprar ura boliviana y evidentemente la producción es limitada, son las 2.100 toneladas por día que vamos a tener a partir de, de agosto, la producción es, es, es, es limitada, por lo cual hemos visto viendo los resultados que si manejamos la planta de una manera eficiente, con una eficiencia, con una eficiencia como lo estamos haciendo constante, o sea, si, si vemos los gráficos de cómo se ha ido produciendo durante este año, la planta de Urea, podemos ver una constancia en la, en la, en la producción y, si, y si, si mantenemos esta parte técnica, manteniendo la constante, la producción de la planta a una eficiencia constante, evidentemente la planta es totalmente rentable. Entonces, poder construir una segunda planta que el objetivo es que tenga el doble de la capacidad de la planta actual que tenemos, eh, vamos a poder eh, ir, ir captando un mercado que es, que es muy importante para nosotros, el mercado brasileño no solamente en Uria, sino en la venta de gas natural como tal. O sea, el, el mercado brasileño es un mercado el cual eh, eh, nos interesa mucho como IPFB y lo estamos, lo estamos realmente cuidando. De acuerdo. Eh, ingeniero Dorgaten, respecto a la, lo que anunciaba justamente el, el vocero Jorge Richter, respecto a la construcción de una segunda planta, eh, ¿a dónde apunta esta planta? Considerando que aproximadamente el 10% de la producción, 10 o poquito más de la producción de la planta, satisface y, y, y colma el, el mercado nacional. Eh, eso significa, insisto, una vez más, avanzar. Hay un dato que usted lo adelantó y dijo... Eh, Brasil, por ejemplo, tiene una demanda para uria boliviana que haría que funcionen 10 plantas como la de Bulobulo. Bulo. 10 plantas, o sea, no solamente dos. Eh, un poco ese es ese el objetivo, me imagino. O hay otros mercados que se están explorando en la pretensión precisamente de justificar. Y esa planta, la que se construiría, ¿sería más grande que la actual? ¿Qué inversión significaría? El objetivo justamente es de que sea más grande que la actual uh -huh. para poder cubrir mayor, mayor mercado, ¿no? Para poder para poder atender mayor mercado. No nos olvidemos que la planta de urea que tenemos en Bolivia es una de las que tiene mayor tecnología en, en Latinoamérica. Por ende, es una urea muy requerida. Incluso ahora la Evi está haciendo un proyecto en FPK para fertilizantes igual con urea boliviana, que, que, que bueno, ellos van a, van a poder <coughs> adicionar un proceso químico a la urea para poder hacer que la liberación sea más lenta, lo cual va a hacer que la urea incluso sea mucho mejor. Eso ya bueno lo está haciendo la, la Evi. Pero el objetivo nuestro es eso, o sea, poder ir a captar la mayor cantidad de mercado posible, tanto brasilero como de otros países, eh, para la urea boliviana. Y de esta manera, como, como digo, no si, si producimos constantemente una eficiencia alta, no tenemos paros como los que hubo el, 2000, el 2020 durante el golpe de Estado, evidentemente la planta es una planta totalmente rentable. Eh, no solamente vendemos la materia prima como gas natural, sino lo industrializamos hay un tema de seguridad alimentaria con, con la urea, estamos hablando de que eh, puede venir en el futuro una crisis alimentaria y como Bolivia ya tenemos la, la, la urea, es eh, lo que pasó en muchos países, ¿no? Eh, Rusia, Ucrania eran grandes productores de urea y eh, eh, con, con, con la guerra muchos países terminaron sin, sin, sin tener urea, ¿no? Entonces, como Bolivia estamos garantizando la seguridad alimentaria, la industrialización, o sea, la, la, la, la, la decisión de, de tener eh, urea es algo... Es algo muy importante, no solamente desde el punto de vista de transformar el gas natural hacia un, hacia un subproducto, sino la, la, la, la soberanía que te genera como país el poder tener este, este producto. De acuerdo. Eh, decía antes de ir a la pausa, una de las noticias que también se fue conociendo en los últimos días es esta suerte de alianza, o no sé cómo, cómo se define en términos técnicos, entre yacimientos petrolíferos fiscales bolivianos y YLB. Yacimientos de litio boliviano. Eh, yacimientos de litio boliviano están en una fase, diríamos, inicial respecto de, de yacimientos, que tiene una larguísima y riquísima historia. Eh, ¿Cuál es la idea? ¿En qué anda eso? ¿No es cierto? ¿En qué medida está eh, realizándose o llevándose adelante este intercambio de información? O no sé cuál es en realidad el, el ánimo con el que se han acercado las dos empresas estatales. Eh, es, justamente es con ILB, con Endemás y YPFB, las, las tres empresas que estamos bajo tuición del Ministerio de Hidrocarburos. El objetivo es de cooperación eh, tecnológica, de cooperación de, eh, vamos a llamar de experiencia, ¿no? Estamos hablando que el desarrollo del litio o el desarrollo, por ejemplo, de la geotermia con ENDE, eh, dentro, digamos, de, un, de, un, de una cooperación técnica, estamos hablando que igual viene a ser perforación de pozos, viene a ser la extracción de un producto eh, a partir de, de un flujo en el subsuelo. ¿no? O sea, para mí, como, como ingeniero de reservorios que soy, eh, la, la producción de un, de, un, de un yacimiento de gas o un, un yacimiento de, de, de petróleo eh, puede, puede llegar a tener mucha semejanza con lo que es la producción de un yacimiento de litio, no salvando todas las diferencias. Pero estamos hablando de la inyección de un producto o la inyección de, de, de, de, de, de, de, de algún pro, producto que vaya a extraer la sal de litio y que va a ser producido ya sea en el mismo pozo o en otro pozo pero estamos hablando de una tecnología que es o, o una extracción que es flujo de un fluido en el subsuelo, ¿no? Lo mismo pasa con la geotermia, si si, si bien el, el, el, el litio va a ser similar a un flujo como fluido, como agua, como petróleo, en el caso de la geotermia estamos hablando de vapor de agua, ¿no? Que va a tener un flujo similar a lo que a lo que es el gas natural. Entonces, como YPFB tenemos experiencia en la perforación de pozos, en el flujo de subsuelo, etcétera, etcétera, con lo cual podemos apoyar técnicamente a que se puedan realizar estas actividades, incluso como YPFB poder hacer las perforaciones de, de, de los pozos e incluso, ¿por qué no? Pensar en también participar, eh, como muchas de las empresas petroleras lo están haciendo a nivel mundial, en energías renovables. No nos sea, olvidemos que el litio es la base para poder hacer esta transición energética a futuro. Entonces, ¿por qué no IPFB, Si bien hoy ENDE es la encargada de hacer paneles solares y toda la parte energética, paneles, eólicas, etcétera, etcétera, como IPFB también poder entrar a la producción de litio para darle esa, ese giro verde a la, a la empresa, ¿no? Que estamos viendo también biocombustibles, pero ¿por qué no también trabajar en la parte de, de litio? Y evidentemente este mismo convenio también incluye todo lo que son van a ser las facilidades para que justamente se pueda desarrollar ILB. Esto quiere decir tener acceso a, a energía a través de Ende, tener acceso a gas natural a través de YPFB para que, pueda, para que puedan desarrollar sus actividades de manera óptima. Y realmente esperamos que para el, el próximo año YLB pueda estar eh, despegando y evidentemente como empresa sí. hermana YPFB vamos a hacer todo, todo, todo el esfuerzo para, para, para poder ayudarlos a ellos a, a, con este objetivo. Muy bien, Ingeniero Dorgaten, quiero agradecerle muchísimo la gentileza que ha tenido de atender nuestro contacto. Eh, si me permite, y volviendo un poco a lo que había dado origen a esta, a esta entrevista o el inicio de esta entrevista, estaríamos hablando de un elefante blanco, entre comillas, que ha generado 160 millones de dólares en un semestre. Ojalá todos los elefantes blancos fueran tan rendidores, diría uno, ¿no? Y le mando un eh, sí. gran abrazo y muchísimas gracias por la gentileza que tuvo de atendernos Ingeniero Dorgaten. No, muchas gracias, muchas gracias a ti, gringo, y gracias por el espacio, siempre es un gusto tener una entrevista contigo, como te dije desde el primer momento, mi segunda entrevista fue con, fue con vos y, y todos los, los tips que me diste, mira, hasta el día de hoy están... Prendiendo frutos. Muchas bueno, gracias. Me alegro por ello. Un abrazo grande y hasta cualquier momento. Muchísimas gracias. Muy amable. Hemos dialogado así con el ingeniero Armin Dorgaten, el presidente ejecutivo de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, y volviendo a pasar en limpio, 160 millones de dólares. Ese fue el rendimiento que dejó la planta de Uria, que está por encima del 80% de su capacidad de producción y se estima que hasta el próximo año, 2023, alcance un 110%. Es decir, va a llegar a producir por encima de la capacidad para la cual ha sido instalada. Es eh, sin duda muy buena noticia, son recursos obviamente que ingresan para el Tesoro General de la Nación.